Mi nombre es Dale Beck-Furnish, eh, yo vengo aquí desde la Universidad de Arizona State en Phoenix, Arizona. Eh, soy mercantilista, que también hago de derecho internacional privado, eh, derecho comparado en América Latina. Vengo a enseñar el, una ponencia sobre la insolvencia internacional. Eh, es un tema de actualidad en Europa, hay un reglamento y se han ofrecido algunas modificaciones al, al reglamento, pero en todo el mundo se están haciendo eh, las insolvencias transfronterizas e internacionales. Entonces creo que es, es un tema de mucha actualidad y mucho futuro para ir formando a estos estudiantes.